Hola amigos, yo soy Víctor Taborga, gerente general de Industrias Majota. Este viernes, no se la pierdan, se Bolivia de este Industrias Majota.